Bueno, yo trabajo o estaba trabajando en los centros infantiles que pertenece a la zona Villa Pagador, que está por la zona sud, Flor de Alelí. Estamos eh, queriendo que los centros infantiles se reperturen no con toda la no, no con toda la capacidad de los niños, sino por lo, por lo puede ser con la con la eh, con el eh, 50% o dependiendo también de ir visitas a las como se dice a las casas para poder ver en qué situación están esos niños y están alimentándose bien. Como se, se ve desde el año pasado, nos han hecho que trabajar dos semanas sin su uso. Nos dijeron que trabajen, pero por la pandemia nos hemos parado. Pero no ha habido ni un reconocimiento de las dos semanas que hemos trabajado. Hemos ido de sábado, de lunes a domingo a limpiar los centros infantiles para que empiecen bien. Entonces hemos quedado así. Un año y medio, no solo mi persona, sino todas las educadoras, las 235 nos hemos quedado sin trabajo. Nos hemos dedicado a hacer otras cosas, otros se han quedado como ambulantes. Es lo mismo, la misma situación. Hemos, así como vemos en las calles, estamos con nuestras huevitas en las calles ambulando. Estamos sacando, estamos arriesgando a nuestros hijitos en las calles. O sea, no hay hasta ahorita, hasta el día de hoy no hay respuesta de las autoridades. Cuando me preguntaron a mí que ¿por qué no trabajé de otra cosa? Yo le dije que no podía trabajar porque tengo que dejar a mi hijita a una guardería y si tengo que dejar una guardería particular que ahora sí eh, se les puede dejar porque tienen más cuidado. Es como decir una discriminación, el que tiene plata le cuidan a su hijito, el que no tiene plata pues se aguante y, y está en la calle nomás con los niños. Eso es lo que nos trata de decir. Es, o sea, se ve, no nos dicen, se ve en la realidad. solo las guarderías particulares están abiertas para los que tienen plata, pero para los que no tienen plata, ni modo, nos aguantamos. Y es por eso que también pedimos ¿no? que los infantiles sí o sí o sí, se eh, Nosotros teníamos este proyecto de poder hacer, por ejemplo, era trabajo de campo, donde nosotros podíamos ir a ver a los niños en sus casas, en qué situación están, qué es lo que necesitan, si esos niños necesitan un apoyo, o poder ir a ver si es que el niño está sufriendo alguna, algún maltrato físico o psicológico. Entonces, eso, eso era una petición ¿no? para que las educadas también no estén desempleadas. Sí se ha dado unos talleres donde la OTB me pidió que yo pueda dar a estos niños tanto también un apoyo escolar porque el año pasado como no se ha ido estudiando, no ha habido colegios, estaban cerrados, entonces se ha, hecho, se ha llegado a poderles capacitar no tanto a los a los niños sino también a las mamás, se les ha hecho conocer todo esto. Entonces se ha llevado como dos meses a tres meses, pero eso es, decirles también que no ha habido ni un cobro, sino solo ha sido voluntariamente de las educadoras que hemos sido tres educadoras que hemos ido apoyando a los niños. Las mamás nos decían que sí o que continúen, que nos querían cancelar, pero tampoco no, es, no somos, o sea, no, no podíamos ten, eh, estar autorizados por la, por la pandemia, no había autorización de parte de la alcaldía, íbamos a estar en una denuncia, así. De ese modo le hemos dejado. Bueno, pues yo mi actividad que hago es eh, mis muñequitas, que realizo todo lo que es artesanía, lo que es goma eva. Eh, con todo esto yo me sustento, ¿no? Perdón. Hago esto hago todo esas muñequitas con las que me, me sustento ¿no? para que pueda para poder salir adelante en lo que en lo que se pueda